Tú, que me has ganado con hechos, por ti me parto el pecho Viste mis luces y mis sombras, te has ganado mi respeto Una amistad verdadera, a las malas y a las buenas Yo no le canto a las penas, esa mi gente, no a cualquiera Actos de amor y rebeldía, hacen que valga algo el día Buscadores de sonrisas, sé que nada será eterno Cambio pistolas por flores No escondo mis emociones Siempre vivo desde dentro Siempre muestro lo que siento Has estado ahí Siendo parte de todo Mira soy feliz Sois mi mejor tesoro Has estado ahí Siendo parte de todo Mira soy feliz Compañeros de vida mi familia elegida Sobre la gratitud de mi cuaderno Brindo por noches suicidas La verdad como bandera Que cada uno Viva a su manera Que siga la partida corazón abierto Ya sabes lo que quiero y todo lo que pienso Has estado ahí Siendo parte de todo Mira soy feliz Sois mi mejor tesoro Has estado ahí no parte de todo, mira, soy feliz. Sois mi mejor tesoro. Sois mi mejor tesoro. Sois mi mejor tesoro. Mejor tesoro Cuando es verdad Nace la necesidad De alzar la voz No habrá quien la pare Un viento sanador Me golpea en la cara Sé que he llegado a casa Ya estoy a salvo Sois mi mejor tesoro. Sois mi mejor tesoro. Es mi mejor tesoro